Lo que yo quiero hacer, lo que queremos hacer, es eh, conversar, como te dije. Eh, pareciera un formato de entrevista, pero, pero yo quiero que hablemos un poco, que eh, ahondemos en las cosas que, que hablamos ayer cuando, cuando conversamos. Lo que ya esto va a tener obviamente un, un carácter público, no va a salir, ya esto no es una conversación privada entre tú y yo. Y yo, yo pudiera tirarte un, o algunas pautas así como de temas para hablar, pero en realidad lo que yo creo que ¿tú me estás oyendo Luis? ¿tú me estás oyendo Luis? Sí, lo sí, que pasa estar de... en el modífono para escucharte más. Ya. Manito, pero yo creo que en realidad lo que yo te Manito, puedo ir preguntando realidad, o compensando va a venir después de lo que tú tienes que decir porque cualquier cosa que yo te vaya a preguntar que, cualquier cosa que yo te vaya a preguntar es desde una mirada, de alguien, no mirada de alguien que no estuvo en la sala Rubén Batista. Y es y esto okay. las historias y es, y, es y, las hipótesis y variantes que se han creado desde afuera. Pero lo que hace falta se aquí se saber es qué dice, dice la única voz fidedigna de ese relato que fue, ese relato que fue tu secuestro y tu detención. En, en el hospital Calixto García. Si tú tienes otro adjetivo, si tú tienes otro, adjetivo, eh, para, para otro calificativo para, para nombrar, que nombrar calificativo, lo que pasó ahí adentro, adentro, tú también, obviamente, eres, eres dueño de las palabras y de tu experiencia. Pero, mano, de las cosas que me contaste, Pero, vamos mano, a empezar hablando. Me, me, eh, yo creo que ya te has aclarado me, un poco. Vamos a empezar hablando. Eh, yo creo que te has aclarado <coughs> un poco. Uh -huh es lo que te, es lo que te sucedió todavía va a faltar mucho no es, lo que o, es un relato y un, una experiencia manu, muy potente pero nada vamos a empezar por ahí y después yo te iré preguntando ah, vamos a ver por dónde, vamos va a a por dónde va yendo esto manu eh, tú decías primero que todo eh, lo del secuestro del Calixto de calisto García y que lo fue y lo es aún todavía me siento secuestrado pero hay que empezar primero que todo narrando de dónde viene eso no fue que, que yo estaba en mi casa y entraron, me cogieron y me llegaron. eso no, no, no empieza ahí. Eso empieza en el primer momento que, que entran a mi casa, entran a mi casa, rompen mis obras, rompen mis obras. Me, me, me, me, me escuchan. Sí, yo te escucho. Yo te escucho. A ¿Sí lo mejor de pasaje, pero yo te escucho. Pero ahora se fue Luis. Ajá, a ver si vuelve. Tengamos un poco de paciencia, porque okay. Luis, espera. Okay. Luis, espera. trata de ponerte en un lugar... ¿no me escuchas? Ahora sí, exacto. Trata de estar ahí afuera. Ahora sí, exacto. Trata de estar ahí afuera. Sí, Y sí, te sí. dejas Dale. Te decía, dejas que, te decía Dale. Que, que, todo, que todo empieza desde el primer momento que entran a mi casa y violan todo mi derecho eh, como ciudadano. Vamos, como y yo, como, como yo he dicho hasta ahora mismo, vamos a decir que tú, de momento, tengas mi... Yo soy un delincuente. Y tú entras a mi casa y te quieras llevar supuestamente la prueba del delito, que es las obras de arte. Eso tiene que salir de mi casa intacto. Eso tiene que salir sin un, sin un arañazo. Y tiene que regresar a un juez. Tiene que ir a donde está un juez, de una manera, eh, a nivel legal. Tiene que llegar ahí intacto. Y el juez es el que define para dónde va eso. Si va si va votado, si va si devuelto, lo que sea. Tú no puedes llegar y romper todo lo que hay. Tú estás loco, bro. Entonces, a partir de ahí, yo me, yo me enfrasco en una semana de reclamar mi derecho, donde ellos me niegan aún la posibilidad de yo llegar a cualquier espacio de tribunal o cualquier cosa a reclamar mi derecho, o entregar una carta a reclamar mi derecho. Una semana donde está coronada por, un, por dos supuestos delincuentes que me meten en un calabozo, que me amenazan y tienen toda una historia súper agresiva, en un calabozo de menos de dos metros cuadrados. Ahí es donde yo siento que... que, que, que que, el, que mi cuerpo está preso dentro de, dentro de la manera de hacer de un régimen dictatorial que se siente eh, impune se siente que puedo hacer lo que quiera contigo y comienzo mi huelga de, de, de, de, de, de hambre y de sed hasta que llegara carlitos García con todo esto que, que, que vamos a hablar ahora mismo Eso tú me estabas diciendo a él, estuviste 29 días allá adentro de, en diferentes estados porque entraste cuando entraste, algo que me parece muy razonable, decidiste tomar agua para tener un mínimo de conciencia de qué iba a pasar sí, contigo. Sí, luego, a partir de, de algunos determinados días, que ya me aclararás que he, he perdido ahí como la, a él me lo dijiste, pero la fecha exacta, comienzas de nuevo la, una huelga de hambre. Y luego en otro momento paras esa huelga de hambre. y Pero eso... No, cuando yo... pero eso bueno, dale, dime dime, dime. Bueno, dale dime, dime, dime. Cuando yo llego, a mí me llevan a, a, al hospital, a mí, a mí me secuestran, me cogen de mi casa, rompen la, rompen la puerta de mi casa, me llevan a la policía, me meten una, en una ambulancia con unos médicos, en cuanto entro al... Porque yo durante toda esa semana me negué a atención médica, los médicos tocaban la puerta, ah, somos médicos de familia, Luis Manuel Ajá. abren la puerta, yo nunca abrí la puerta a ningún, a ningún ser que no fuera mi familia o alguien conocido. Eh, la seguridad estaba, la policía política en la esquina constantemente, la policía, yo, yo, yo, yo lo sentía, sentía que el barrio seguía como estando en estado policial. Eh, de hecho, mi, mi, mi tío entró, mi, la, mi familia que logró entrar a mi casa me contaba eh, que lograban entrar, cómo lo dejaban entrar o cómo no. Pero yo nunca dejé entrar a ningún médico. Cuando ellos entran a mi casa, me, me meten en esta, en, en esta ambulancia, me esposan, de hecho, a montarme en la ambulancia, me llevan, me llevan hasta Carlito García, esta sala, como mismo tú me decías que se llamaba. Sí, no, Ahí cuando luego no. ¿Cómo se llama? Oh, Rubén Batista, creo, no sé. Es, ese Rubén Batista, era, era una sala de quemado, ese mismo. Pero no me acordaba. Y en ese momento, a mí, yo, yo quería tener como la conciencia de todo lo que pasaba. Sobre todo con todos los antecedentes que, que, que a uno le llegan de los hermanos Uquiola, el mismo Zapata Tamayo, Laura todo, todo. Este cuando para allá, todos los antecedentes que hay de, de, de opositores que, que no salen vivos de, de, de los hospitales. Y yo quise tener como conciencia plena de todo lo que me estuviera pasando, por lo menos en ese momento. Y es cuando empiezo, es cuando cero, que me pongo un suero, y hizo e faltamente eh, empecé a tomar agua. Empecé a tomar agua esa semana, de, de, de, de la primera semana de estar en el hospital, tomé agua, inclusive tomé jugo, tomé leche, y los últimos dos días tomé, tomé sepa. Ah, me eché caldo de la sopa, nunca nada sólido, pero la, la huelga de hambre siempre la mantuve. si sí. al próximo lunes, al próximo lunes, recomienzo mi huelga de, de, de sed. Sigo, sigo sin tomar agua y sin, yeah. y, sin, y sin nada. Hasta que ya a la semana de estar en huelga de sed, empiezo a comer y empiezo a tomar agua. Estuve, y ahí estuve 15 días en el hospital. Tú me dijiste ayer que había una cantidad de cosas que te no sé si sea la palabra iluminada, pero al menos te habían advertido sobre otras formas como actúa el poder político, la seguridad del Estado y la policía eh, sobre eh, los disidentes, los artistas contestatarios, toda esta zona de resistencia de la sociedad civil, o sea, como todos los mecanismos sutiles que tienen para intentar desprestigiarlo, ¿no? Que al final tú me decías era una cosa muy sí, un clara: que tú lo único que tienes para, en última instancia, para enfrentarte a toda esta maquinaria es eh, el prestigio de lo que tú estás diciendo, o sea, la, el que se crea en ti y, y la imposibilidad de mentir. Porque una vez mienta, o sea, ellos no van a perdonar Si todo el tiempo están intentando que uno mienta, ¿no? Y todo el tiempo están intentando cuando uno dice la verdad la pasar por mentira. El día que nosotros le regañemos una de ese tipo estamos muertos. Y eso tú lo tienes más o menos claro. Pero lo que yo quiero es que tú cuentes lo veo para que los demás sepan cuáles son esos uno que hay adentro. Las diferencias, si las hay, entre seguridad, estado médico, quién es víctima, quién es verdugo, cuál es la relación de esos cuantos contigo, qué hicieron, qué no hicieron, todo este mundo que había de lo que y todos estos, todos los estos mecanismos perversos, terapias tenebrosas sobre ti. Eh, la idea es de nada descabellada, es de la misma esos mismos comentarios los he echa a correr la seguridad del Estado, ¿no? Para luego poder desmentirlos ellos mismos y parecer que entonces la información que está saliendo de ti y de toda la zona de la, de la disidencia, de la prensa alternativa, de la oposición, de la, de la sociedad civil, eh, digamos, que de emplea el descrédito. Cuéntanos un poco todo eso, porque lo que tú me decías ayer era, era muy, muy revelador. Para mí, creo que para tú, no lo va a ser. Primero que todo, eh, aguanta que esto es una guerra que tiene un alto por ciento de ideología, tiene un alto por ciento de, de gente que tenga que tiene, que tiene un compromiso contigo, que tienen compromiso o con, o, o con la propuesta que tiene la oposición, la disidencia, el activismo, la sociedad civil, o con la propuesta que tiene el régimen. Es ese, ese gran conflicto entre las dos propuestas. El régimen tiene opresión, tiene miseria, tiene todo eso... Tiene los medios de comunicación y tiene 60 años de, de represión y de dictadura y demás. Y nosotros tenemos nuestra moral, tenemos la propuesta supuestamente nueva, tenemos supuestamente el futuro de este país. Está en nuestras manos. Y eso la gente eh, está observándolo. Estamos como, como meros observadores. Te voy a decir una cosa. Imagínate que en el hospital, cuando yo llego, esa primera semana de, de estar en el hospital, hubo alrededor de como 10 personas, Ajá. 10 personas. Vamos a decir que entre, enfermera, entre enfermeras y médicos hubo como 10 personas. Esas 10 personas que estaban ahí, indiscutiblemente todas eran profesionales, eran médicos o enfermeras profesionales de la sala de quemado. Eh, vamos a decir que Frain era de, de, de nefrología y que el psiquiatra era de la sala de psiquiatría y que otra persona era de... Y Frank, de, no sé, y Frank de es el médico. médico que sale en el video contigo, en el, sí, el primer video que sale es gran tú. Polémico, que es el mismo video. que me recibe, que es el mismo que me recibe en el hospital. Sí. que Es el mismo que me recibe en el hospital y ese video, super, super, super, el primer video, por lo tanto, yo soy el héroe que llega al hospital y, eh, y Frank es el verdugo. El Frank es el verdugo que recibe... A, sí. al Efraín con su cuchara, contó también toda la historia esta de los médicos que son explotados fuera de Cuba, y esa historia. Efraín es el verdugo que recibe al, sí. a, al héroe, al héroe, al, al héroe mancillado, al héroe víctima, al héroe que dan a los electrocho, todo eso. Sí. Ese es, ese, ese, ese médico eh, llega a donde estoy yo el otro día con una lógica, vamos a decir que es una lógica inventada, falseada, una lógica que no sea real, que yo soy performer, yo soy actor y no sabe cuando hay alguien que puede mentir o no delante de ti, o claro. actúan más o actúan menos, pero con una lógica creíble y lógica. Y era, mira, tú eres una figura eh, pública ahora mismo, tú eres el futuro, la gente te quiere y te ama, y yo ahora mismo estoy pasando como el verdugo, tú verdugo. Y hasta ahora mismo yo no te he maltratado, sea lo que sea, vamos a decir que, que sea, vamos a decir que en la otra vida o en, el, en la oscuridad de, de, del interior de su casa sea un ogro, pero aquí... Que, mi tratamiento hacia ti ha sido de médico. Y yo te he respetado tu decisión. Yo te puse un suero porque tú querías ponerte un suero. Yo no te obligué a comer. Yo no te obligué a nada. Y yo estoy, estoy preocupado porque a mi familia. Yo soy un ejemplo para mi familia. ahora mismo estoy pasando como verdugo dentro y fuera de Cuba. Tengo familia dentro y tengo amigos fuera de Cuba también que también te siguen. Entonces, por favor, si tú puedes darme alguna dedicatoria o algo así, no sé, a, a, a, a tu libro albedrío De hecho, yo le escribí una nota. Yo le escribí una nota ahí a la mujer. Oye, mira, sí, a Luis Manuel, lo haga lo no máximo, cuida a tu esposo con un dibujito. E hice ese video, ese video en parte era eh, con esta intención de, de, mira, sí, bro, lo que está pasando Ajá. es esta, este, este médico está preocupado por esto, pero también yo sabía que eso estaba también permitido, eh, estaba también permitido por la seguridad de Estado, pero no. era también un mensaje que tenía que darle al público también, mira, garo, yo estoy aquí, esta es mi condición, mírenme mi rostro y estoy vivo, por lo menos estoy vivo y la gente podía ver si estaba vivo o no. Es muy contradictorio, te lo sigo diciendo, es muy contradictorio porque el régimen, el régimen cubano, los rostros que ponen, los, los, el rostro que pone delante como represor o, como, o, o en tela de juicio es el ser humano. Es el ser humano, es el médico, es el tipo ese que lógicamente, lógicamente es muy fácil. Yo, represor, dictador, digo mira, tú pincha ese médico, tú, entonces sálvalo. Él va a llegar aquí en huelga de hambre y de Sí, él me había dicho, él me, dijo, él me dijo por el camino que había sido médico también en, en, en el Combinado del Este y que había, y que había, que había tenido experiencia con huequistas de hambre y de ser. Pero no lo mismo un huequista de hambre y de ser, político, un huequista de hambre y de ser, eh, no sé, claro. una prisión de delincuente común. Sí, con uno sí. una eh, causa penal. Pero tienes la experiencia. Tienes la experiencia de convencer a alguien de que no coma o que no tome. Entonces, toda esa experiencia... Él te hace, te, te generan una especie de contradicción. Allá mismo, allá mismo dentro, tú dices, mi hermano, está la honestidad, pero también está todos los años, todo, o toda la represión, o todos los abusos, o toda la. la todo lo que ha generado el, el régimen, por ejemplo, con hermanos como los hermanos Ukiola, que infestaron a Ariel Riuquiola de Siga, y ahora mismo eh, a, a Omar Riuquiola también tienen. Eh, malos mal, mal, eh, mal, mal, malos tratos y malos sí. manejos médicos intencionales contra su vida pero eso se vuelve una contradicción es una contradicción porque supuestamente tú estás diciendo que, ellos, que fueron buenos los, los médicos y entonces tus hermanos están diciendo que con ellos han, han, han usado una mala claro. una mala una mala práctica intencionalmente por parte del régimen eso te genera una especie de contradicción pero no creo que haya ningún tipo de contradicción indiscutiblemente, alguien que tenga dos de frente tiene que darse cuenta que vivimos en un régimen, una dictadura, que es capaz de generar esa, esa, esas, esa, sí. esas, relato, eh, relato, esas, esas, no no esos relatos que no son el mismo relato. No relato. Esos es relatos, porque ellos tienen el control de todo, de, de, de toda claro. la realidad. Ellos tienen el control de la realidad, de echarte un policía arriba bueno, un policía malo, de, ellos tienen todo el control de todo eso, y tienen cómo construir todo eso alrededor tuyo, inclusive como la, el pues sí, exponerte ese gran, ese gran tejido que es su discurso. El discurso del odio, el discurso de la contradicción. De que tú tienes que salir y entonces desmentir a otra ola. O alíese el águila porque dicen que tú estabas en que tú estás en, claro. en electrocho. Y entonces mentira. Entonces cuando yo digo, mira, espera un momento. Nosotros no tenemos que construir entonces nuestro relato. Porque realmente yo estaba bajo tortura. Vamos a decir que no estaba en electrocho, que no estaba medicado. Pero estaba bajo tortura porque cuando tú me tienes a mí incomunicado. Cuando tú me tienes a mí que solamente mi familia puede verme cinco minutos a una distancia prolongada, que esa familia mía no puede emitir un juicio de valor. Mi familia es bastante no, ¿no? ¿no? Y en, claro, en, no vi a mi familia tres o cuatro veces. No vi a mi familia en 20 días, tres o cuatro veces. Y también no, con toda la no intención. No, no. Con, con toda la intención del mundo, de ellos también permitirlo, en un día determinado y no otro, una, una, una, una hora claro. determinada y no otro, con un video también preparado también, para hacerte ver con tu familia y no otro, todo es una manipulación de un régimen tratario. por lo tanto, en todo ese discurso, uno lo único que le queda es el intento de honestidad, tú sabes por qué es importante, porque esas 10 personas que te decía que estaban ahí, que son personas que lo ponen adelante, son personas que también decía, son capaces de construir un relato, y esa persona va a llegar a su casa y va a decir, a serio, yo, tu, yo fui la enfermera, o el doctor del hermano de la encantan un tipo volado, pero es un mentiroso porque yo nunca a él le metí un electrochor y nunca nada. Y ese relato, esas 10 personas se van a multiplicar por 100 personas en menos de 24 horas. Y es cuando tú vas a defraudar también a ese cubano que está ahí. Porque hoy estoy trabajando, como le decía, estoy trabajando para esa cubana, esa enfermera que me trató bien, que compartía su merienda, compartía su, su dulce conmigo para que mi, para que mi comida fuera diferente. Y conversábamos, y de hecho yo compartí un bistec con ella una vez que me dieron un super pescado para, para, para, no sé, para, fue el día que se murió mi abuela, me trajeron un super pescado que yo me daba cuenta que no era la comida normal, y yo compartí mi pescado con ella, y había un afecto y había un cariño, el mismo Efraín, eh, eh, por ejemplo el mismo doctor Velázquez, él nunca dijo que no era psiquiatra, inclusive nosotros estuvimos hablando, le estuve preguntando cosas de psiquiatría, eh, de hecho, yo al cedí, yo le dije a Cero que soy a un musicométrico de eso, que volaba, para ver cómo yo estoy, pim, pam, año, te voy a hacer así, yo estás bien. Y yo hice un psicométrico, un psicométrico, de eso, dibujo un muñequito, dibujo eso. está, Yo lo hice a voluntad propia, no fue que él me cogió, oye, a que ser psicométrico porque no dibujo. Tiene que haber más palomas, para todo hacerme dibujar. Claro. Y él me dijo yo le descargo el sistema. Yo soy un tipo sistémico, yo creo en el sistema, yo creo que si van a volver las obras. Yo creo que ellos, él salió defraudado ahí cuando se dio cuenta que nunca me volvió ninguna obra, en un mes ni mucho menos. Hubo mucho diálogo, hubo mucha historia ahí, pero era, es muy fácil, es muy fácil, por ejemplo, poner a un médico a querer salvarme a mí, sea disidente, sea comunal, sea lo que sea. Es como un albañil. Tú un albañil lo pones a reparar una pared, tú no sabes si la pared es una prisión, o si es de, de una casa, o si es la casa de Azcanel. Es un albañil, bro, y que le están pagando por ser el albañil. Y no, tú eres un cómplice con Azcanel porque tú tienes reparado la casa de Azcanel, mi hermano que tú querías. Si me están pagando por reparar una casa... Que no, que yo no repare ninguna casa, o me obligaron o me dijeron, mi hermano, te toca, te toca separar una casa. Y es lo que yo le decía también. Imagino, todos los policías, todos los policías cubanos son malos. Eso es mentira. Bro. Hay muchos bueno, que están ahí mí, por me situaciones me de la vida. Man. A mí me parece fundamental que, que tú puedas separar eh, quién eres, por, por, por lo que emite, que puedas separar eh, a, al sistema del individuo, que puedas hacer todavía esa diferenciación, eh, esos Eso es importante, discúlpame, discúlpame antes que se me olvide, antes que se me olvide, eso es importante, separar al individuo, pero la institución médica cubana, el ministerio de salud pública, si sí, sí. sí es cómplice totalmente de la represión, de las torturas psicológicas, de todo lo que es lo, lo, lo, lo que es capaz de pasar un Claro, pero el ministerio es la institución. Los médicos. Pero no, pero al final se puede separar. Tú puedes decir, no, el Ministerio de sí, Salud sí, Pública es sí. bueno, entonces ellos pueden en un momento determinado salvar. No, no, no. El Ministerio de Salud Pública, con el Ministro de Salud Pública, responsable y cómplice de cada uno de los maltratos, de cada uno. El Ministerio de Salud Pública tiene, tiene la misma complicidad del Ministerio, del Ministerio Interior, que es el que te maltrata, el que te golpea. El Ministerio de, de, de, de Cultura, el Ministro de Cultura, cuando salió y golpeó a esta gente, tiene la misma responsabilidad ante la historia cubana ante ante lo que hay que, que, que cuestionar en este país sí. que tiene el ministro interior que es el que te hospeda que te secuestra el que te mete un calabozo. tiene el mismo ahora un policía un policía que es el que está en una esquina un guarapito no tiene, tú no puedes. Ese tipo, bueno, a lo mejor ese tipo bueno y le tocó estar ahí por una promesa que le hicieron y él pensaba que ser policía era verdaderamente salvar al mundo y cuando llegó a la bestialidad ya tú, tienes, ya tú tienes ocho años de pagar un servicio ahí, tú no puedes salirte ahí porque si no te hacen la vida un youl. El, o, y vienen, o una muchos, maestra, vienen, vienen muchos de ellos de condiciones de pobreza extrema que ya ah, por pues sí son víctimas de la ineficiencia del sistema porque muchos policías, tú sabes, right. que vienen de zonas pobres de Oriente, que hay en La Habana y demás. Entonces... Y hay que, hay, que, hay, que, hay, que saber, hay que saber delimitar de quién es la responsabilidad, porque en la medida que no, que no sepamos delimitar cuál es la responsabilidad, el conflicto entre nosotros mismos, que es el rostro que nos ponen delante. Sí. El rostro que nos ponen delante es el policía, el rostro que nos ponen delante es ese médico, el rostro que nos ponen delante es la maestra, que la cogieron y le dijeron tú tienes que ir ahora mismo para la esquina de San Isidro y Dama a hacer un mítin de repudio al hermano otro Alcántara. Y ella a lo mejor no, no gritó, pero estaba en el piquete, en una foto la cogieron a ella y simplemente era por salvar su, su salario de darle comida a los hijos. Entonces, esos rostros, que es, lo que, que es lo que el régimen te pone delante, el pueblo en enardecido, eso víctimas, ¿no? No, no lo podemos seguir en juego. No le podemos seguir claro. en juego al régimen. Esa, vamos a decir, en el peor de los casos están trabajando. El régimen tiene rostro, es Díaz-Canel, es los ministros, es los Jaesas, eso, esos son los responsables de toda la represión y todos los abusos y todos los asesinatos y todas las cosas. La seguridad que pasar del en este Estado, país. la policía política, eso. La policía política. El, ministerio, el, el ministro del Interior, todos son los nombres políticos. Porque sí, por aún los seguros también, claro. también, tienen hay una diversidad loquísima y también sí, lo, sí, sí, muy, muy, yo es, la, yo la yo que conozco mucho menos, la viví en ese mes y medio que estaba ahí, yo intenté hablar de eso en la entrevista de Alexis Bardé. no no, no, no, espe no especifique tanto porque yo todavía tenía mi cabeza como me virar al revés pero por ejemplo yo recuerdo el día no, ni los conozco, pero gestos ¿no? el día que, que falleció tu mamá, la seguridad del estado fue, yo no sé si esos son unos hijos de puta o si esos son unos tipos que lo hacían más o menos de corazón, pero lo que sí te das cuenta luego, conociendo toda la los testimonios, las historias personales de todos los que de alguna manera o otra hemos estado eh, ahí, hemos tenido encuentro con la policía política de que eso está lleno de matices eso está lleno no de miles tienen mil caras, mil variantes eh, no, y lo otro discúlpame, y lo otro, discúlpame eh, eh, hay, hay un jugador de ajedrez que está poniéndote eso, esos rostros delante Exactamente. Eh, esa persona Exactamente. que está ahí sabe sí, cuál es la personalidad, personalidad. Persona, sí, un yeah. personaje como Macbiel, o un personaje como, como, como Mario, o un personaje como Cristóbal y ellos te ponen, al ellos dicen este tipo es un asesino, un tipo que es capaz de molerte a golpe, mm -hmm. vamos a ponerte a este, pero este tipo es un tipo que no, que no levanta la mano, que no levanta una mosca que está aquí, que está loco por licenciarte bueno, vamos a ponerte a este ahora para que, para que te demos de mañana ellos, te pongan ellos saben, son los que tienen ese juego y, saben, y estudian, para, y estudian inclusive su persona, la personalidad de los que trabajan para ellos. ellos estudian la personalidad de sí, los que trabajan para ellos Quizás y saben lo que son capaces de golpearte, los que no lo utilizan. utilizan lo utilizan para el ser humano. Al momento en que cada, persona, en que cada personalidad, cada personalidad sea conveniente. Claro, ¿no? claro ahora, ahora, ahora, es, ahora es importante algo. Eso no significa que uno luche contra la bestia, que es la dictadura. La dictadura se va, tiene que irse. Para que cada uno de esos individuos pueda vivir en la libertad de hacer su trabajo, deje su personalidad y no va a vivir eh, juzgado o vivir subyugado por un régimen que te obliga o, o que te genera una encerrona de que tú tienes que hacerlo. Una maestra que está en la esquina de mi casa, por ejemplo, en un mitin de repudio o en, en el coro de un coro o un mitin de repudio, si no lo hace, le quitan los 5 mil pesos o le hacen la vida un yogur y, y, y, y posicionarte desde un activismo, desde una, de una disidencia en Cuba, es un hecho, un hecho hero, heroico, fuerte. Uh, se paró. Uf. En un momento, bueno, vamos a esperar a ver, yo no quiero llenar aquí con, con palabrería este hueco, esperemos que Luis vuelva pronto. Quedan todavía eh, varias, varias líneas ahí que, que trazar y compensar de, de la experiencia dentro de Calixto García, que, que es, muy, es muy poliédrica, no tiene muchas caras, hay muchas cosas que hablar ahí todavía, parece que se cayó su conexión. Tendría que quizás cortar este video y déjenme escribirle ahí. yo creo que nos quedamos sí, yo te iba a preguntar algo, ahora no recuerdo exactamente cuándo se cortó, yo pensé que te habían cortado la línea fíjate, fue lo que yo pensé ya en paranoia ¿no? yo no siempre piensa que lo... lo también, no, evitar. también puedes esperar algún momento no, seguro Mano, yo iba a hacerte la pregunta que yo recuerdo que iba a hacerte para seguir la cooperación era la siguiente el personal médico que está allí contigo en principio unas 10 personas entre enfermeros técnicos, médicos, distintos especialistas etcétera eh, no sé si ese número varía, si aumenta después o lo que sea, pero bueno, quedémonos con esos 10. Disminuye, disminuye. Disminuye. ¿Tú sientes que hay un trato de ellos que que tú, de alguna manera, por lo que me estás diciendo, diferencias, ¿sabes? Diferenciar a esos individuos, el error que están cumpliendo, la labor que están cumpliendo de eh, el que, quien mueve los auxilio detrás, no que es el sistema, y que es, la, que es la dictadura y que es el régimen. Ahora bien, esa gente... Tú creas empatía con, él, con ellos y ellos contigo. Hay una relación ahí, una relación personal, una relación de afecto, que es la que se establece cuando uno no está tratando con, un, con una figura impersonal de la otra parte, ¿no? con una figura burocrática, con una figura de, de poder, como es un seguroso. Tú sientes que te están tratando bien o que, se, o que es posible crearse ese afecto, porque uno ellos lo sienten, o dos, porque ellos están temerosos de pasar a la historia y al relato como los tipos que eh, tuvieron un mal manejo médico con Luis Manuel, por decirlo lo más suave. Si así fuera, tenemos que pensar también que algo que creemos nosotros, que es que... Ese sistema político está tan valiente, está en una crisis que, que en muchos sentidos parece irreversible. No hay que subestimarlo en, en otras cuestiones. Hay un aparato militar ahí de inteligencia que está muy bien engrasado cuando todo lo demás se desmorona, pero aún así es un, es un sistema, una crisis política, social y económica, cultural también mayúscula. Y entonces a mí me parecería que este plan médico también estaría dándose cuenta de eso, ¿no? digamos de que, de que ese fin estaría cerca y quizás el juicio sobre ellos caería de manera más temprana. De manera más Probablemente que los médicos de 1980 o no estuvieran pensando, no pensando eso. Entonces, así ¿cómo así mismo, por, una yo cosa, creo. Cosa, por una cosa, por la otra, por las dos cosas? O sea, esa empatía se genera. De, ¿De qué manera? ¿Por todo lo que te dije, por una de las cosas que te dije, por ninguna de las cosas que te dije? Mano, yo creo, yo creo que, que, que, que hay eh, esas cosas que me estás diciendo... Primero que todo, estamos hablando ahí alrededor de... Yo, yo calculé 10 personas, ahora mismo estaba sacando mi en mi cabeza y eran más de 10 personas las que estaban ahí. Estamos hablando a lo mejor de 15 personas en primer momento. Yo creo que, que, que en ese grupo de personas hay de todo un poco. Hay personas que simplemente le dijeron, mira, tienes que ir ahí eh, y ya, sacarle sangre, o tienes que ir ahí y tomar la presión, o tienes que ir ahí y decirle que, que tienes que... Que tiene que comer, por ejemplo, hay un, hay un, un momento donde me, me, me hicieron, me, me, me, me mandan a hacerme como un electro, un electrocardiograma. Y el electro da como da como que, que, que me, había, pues me, había, me había bajado la, la, la frecuencia cardíaca. Y me mandan a buscar entonces a un, a, un, a, un, a un especialista en el corazón. Hacer el tipo cuando me ve, bro, era la satisfacción de, haber, de verme el tipo tenía una satisfacción así, como una especie de ¿no? orgulloso de, de estar en ese momento ahí, de tocarme de, el tipo me decía, ¿hacer los machos, estás está, no sé qué, ya, no, pero, era, pero tú, tú veías en el rostro del tipo, que lo vi un minuto nada más, te quería antes de verte sí, sí, un tipo que tú te das cuenta que me quería, y ahí él lo, lo mandaron a buscar para decirme que si el corazón, que si que si arrime, que si no arrime. el tipo la muela que me da es la clásica muela que me puede dar tú que me puede dar cofusco, me puede dar cualquiera sobre el tema de mira mi hermano, el riñón te va a fallar en algún momento, pero tú lo sabes, y yo le dando la muela aquí que no voy a quedarte como médico. Así mismo me lo dijo, de hecho. Pero tú te das cuenta que el tipo me vio y se rió así, coño, de pinga. Yo, no, y me, me, me, me dio un puño, así. Tú te das cuenta que el tipo tenía un afecto. Tenía un afecto y yo, coño... Si me... De hecho, no recuerdo bien si el tipo me dijo, coño, me siento súper bien de, de conocerte, ¿entiendes? Yo sé quién tú eres, de hecho. Sí sí recuerdo lo que me dijo, no sé quién tú eres. Mira, había de todo. De momento, el doctor Efraín, por ejemplo, era un tipo que se sentía orgulloso de ser el médico mío. De hecho, el tipo decía, yo, yo puedo ser el médico, yo soy, yo soy como el médico ahora mismo, que atendió a Gandhi, o que, o que atendió a Mandela, o que atendió a, los, a esos grandes tipos. Pero la él llegó a decir, a decir eso. De nosotros. Él llegó a decirte sí, eso. Sí, sí, sí, claro claro sí claro que lo llegó a decir. Pero desde el afecto y desde la talla, de, de, de sí, está sí, jugando sí. un rol importante en la historia, en la historia de Cuba contemporánea. Eh, y, y un tipo que me trae los libros, un tipo que, que, que, que me incita a dibujar, <ríe> Un tipo que, que hablamos, que dialogamos, que, y, y mira, yo soy un tipo inteligente, yo sé cuando por mucho que, que eso, que, que, que se manipule, claro. tú sabes, cuando hay un afecto, cuando hay una historia. Uh -huh. eh, era un tipo que tenía como también eh, cierto ritual ahí a la hora de hablar conmigo, cerraba la puerta, como para tener un poco más intimidad, generábamos como afecto. Pero tú te dabas cuenta que la base de todo eso indiscutiblemente era que él se sentía bien de ser el médico que atendió a Luis Manuel, el Luis Manuel de la Alcantara. De hecho, en un momento yo no. El disidente más importante que ahora mismo en Cuba. Yo decía, mira, bájale, bajen a todo eso, el más importante que yo soy un negrito del cerro. bajen a todo eso. Y la mujer, me traía un mensaje de la mujer mándale, mándale un mensaje a mi mujer también para que te tenga, no sé qué más. Eh, mi chama me enseñaba chavo, me enseñaba la, a la hija. Brother, eh, cuba cuba cambió cuba cambió de hecho este el psiquiatra Velázquez, que era un tipo que sí me que, que, que sí mostraba como sin llegar al fanatismo mostraba como que, que, que estaba de acuerdo con el sistema agradecimiento del sistema y cosas así al último día llegó afectado inclusive cuando cuando empezó a comer Viene de un diálogo con este psiquiatra, con otro, con verás que cuando tú Velázquez, que con otro médico que era como, como el médico mío de cabecera. Y tú veías la cara afectada de una persona que tiene 70 años o una persona que tiene 50 y pico de años. Bro. Tú veías el rostro afectado. Y con muy. eso no ellos, ellos, ellos son actores. Y tú te das cuenta que te dicen, hermano, y te dicen cosas lógicas, hermano. El riñón no tiene salvación después de ese chichero. Y tú decides y vivir con, un, con una historia de tu vida. Y tú te das cuenta de que cambiaban constantemente como maneras, pero era para convencerte que tú que tú tomaras agua y había un afecto. Había un afecto, nos reíamos. Eh, estaban, estaban ahí porque la seguridad Estado le, le había dicho, mira, tienes que comer a esa gente. Pero, pero no, no, no creo que haya necesidad de ponerle un cuchillo en el cuello a nadie en ese momento. Porque mis amigos, ustedes que son mis amigos, uno sí. de la esquina me ve muriendo y te va a decir, mi hermano, come. Claro. claro come. Ahora. Eh, que no pueden sacar información nadie, nadie nadie se le iba a jugar en ese momento a un médico a sacar un, una foto mía o un, una carta mía anónima o, o, o, o una publicación en las redes sociales no, sí, ¿eh? porque le cuesta el puesto, bro. te cuesta que te huelen arriba te cuesta que te, que te hagan la video pero para mí lo más importante de esto que estamos hablando ahora mismo es los relatos los relatos con nosotros mismos con Otaola con los youtubers con Elise Ávila, con todos los amigos que, que, que, que, que en su preocupación y en su cultura también de todas las aberraciones de este régimen, eh, denunciaron lo que era posible que podía estar pasando en ese momento. Que no era para nada una, un, un disparate, ni mucho menos. Y no era descabellado. Eh, o mala no reducción. Y, y, y entonces, a yo ser este relato, pudiera quedar todo este discurso como, como falso. No, no es falso. Es un discurso que pudiera caer en la especulación, pero no en la especulación burda, sino en la especulación, eh, sino en la posibilidad infinita, en la, en la, en la, las miles de posibilidades infinitas de que eso puede estar pasando o, o pudo haber pasado, porque inclusive hay teorías esas que te dan un estrecho y todo el otro ya no te acuerdas de, de, de que te hicieron eso o drogas que son súper váyalo a saber, pero el régimen si sí lo hace ahora, creo que lo dije otra vez los doctores que me tocaron a mí los los que, ellos, los que ellos, la ficha que ellos movieron ahora mismo, el peón que ellos movieron el alfil que ellos movieron, eran vamos a decir los policías buenos, o los médicos buenos eh, los que le tocaron a otra persona son otras cosas. Lo que no podemos permitir es que en nuestro relato haya separaciones entre mi discurso y el discurso de Omar Yo creo que no sé si te lo decía a ti o decía en otro no, libro, no, no, no. Que es... Eh, que es eh, el hecho de que hay que meter también... A mí me han ofrecido el régimen cuando me han ofrecido un montón de cosas. Y es para que yo hubiera. Yo soy un artista que me han ofrecido un montón de cosas. Y para que ese... Para que ese... Eh, y lo único que me ha hecho rechazar, brother, es, es mi solidaridad con la otra persona. Mi solidaridad sí. para la otra, con, con, con, con los abusos que hay con Michael, con los abusos que hay con, con, con, con, con la sociedad en general. Unos artistas, artista, tú sabes que uno vende una pintura, la vive bien y al final no va a ser ni el primero ni el último que la viviría bien. Entonces, lo que me ata es, es, es ese sentido de solidaridad con el otro, ese sentido de la justicia. Pero no la justicia conmigo, sino la justicia con... Con todos los que te rodean. Porque hay un momento donde tú vuelves intocable y ya tú eres artista, caminas por ahí, caminas por allá, viajas, entras... No, no, no. no. Yo no voy, yo nunca voy a... Esta mierda se, se, se está volviendo a Si se cae, volvemos a hablar en Si algún se momento. vuelve a pagar, eh, yo te espero y te, te tiro un dale, par de dale. preguntas más después. Entonces, Habla ahí ya, sí. Entonces, hermano, entonces, eso. Al final, eh, yo, mi solidaridad con los Ukeola, mi solidaridad... Con toda la gente que está siendo abusada ahora mismo, con la gente que son infestados, con la gente que son despreocupados. De hecho, yo decía una cosa importante. Hay, hay una cosa en mi cabeza y es que, vamos a el, el sistema de salud, los médicos cubanos, vamos a decir que sean buenos. Un médico cubano, graduado a una escuela, con una responsabilidad, es bueno. Ahora, el problema no es ese, El problema es que ese médico no es capaz de satisfacer todas las necesidades de la población cubana. Por lo tanto, tú vas a atender bien a una persona, pero tú no puedes atender bien a 11 millones de cubanos porque no hay una medicina, no. porque no hay. No. Porque es, es, es insuficiente lo bueno que puede hacer un sistema como ese, estamos hablando a nivel de recursos, a nivel de recursos humanos es, es suficiente pero un médico con un, con un mal salario a las 4 de la mañana con un, con un paciente que le llegue, bro, ese tipo muy eficiente que sea no. va, a, va a tratarte más bro, o, va, o va a haber un, un desajuste porque el sistema como sistema no le genera satisfacción o a, a toda esa cantidad de médicos o, o, o esa historia para que haya un mínimo de... un, un mínimo no para que no sea solamente para lo mínimo que te tratan bien. Esa discusión la tuve con una socia hace poco, que me decía, Emanuel, yo, yo tuve el placer de que me, de un tratamiento que vale carísimo, no sé onda y me trataran bien. O los enfermos de cáncer, que lo tratan súper bien y se mantienen agradecidos toda la vida. Digo, sí, pero tú sabes cuántos enfermos de cáncer, o a lo mejor necesita, cuánta gente necesita ese tratamiento, y cómo es insuficiente la cantidad de medicina, la cantidad de cosas, porque el régimen no puede satisfacer eso, cuánta gente se queda fuera, o cuánta negligencia médica hay. Que traten bien a ti no significa que cuántas negligencias médicas hay por insuficiencia, porque uh -huh. porque el sistema está colapsado. ¿Cuántas no hay? Miles. Entonces, que te traten bien una persona no significa que el sistema esté bien. Significa que a esa persona le trataron bien un médico profesional. Exacto. Sí, sí, eso hace... Mis puros son médicos. Yo conozco como todo eso bastante bien desde el chamaco. Y muchas veces lo que tú dices, te tratan con... Mira, tú lo que llevarías es esto, pero lo que hay es esto. Ya de entrada ese médico no Cuando. puede... Eh, tiene todos los conocimientos, las competencias, pero no puede atender al paciente como al paciente, en te condiciones óptimas ¿no? Y, no, y no por su incapacidad. ¿Tú te imaginas, ¿no? ¿Tú te imaginas que al puro tuyo le digan, el Manuel D. Alcántara, está poniendo web de hambre y ese? Ese Hola, es el primero que va a aparecer si va a decirlo Yo quiero estar ahí para convencerlo de que coma. Obvía de o obvía de historia. Entonces, no, él, él, él es un cómplice, no, bro. Él es puro galomanero. Sí, manera, todo, para... Mira, todo, hay un, mi, hay un cómplice, mi mamá, Mi mamá, todos los días, todos los días, mi pura, me. Como mucha gente, ¿no? Pero todos los días mi pura estaba... Cuando he habido que yo puse una foto de nosotros dos al momento y, y además como médico también dándome mucha... Eh, no es como cuando me habla otro tema, ¿no? Que habla como una aficionada, como alguien que no sabe. No, mi cura me está diciendo esto así, esto asado, esto... Las la, la cosas que veía contradictorias, etcétera. Y si sí, hubiera tenido ganas de ahora, entrar ahí... Lo macabro, lo macabro es como el régimen nos pone a chocar a nosotros mismos. ¿no? Nos pone a chocar a mí con la pura tuya. Pero te voy a hacer, te voy a hacer un cuento, un cuento espectacular. Un día, un día íbamos para allá, para para Cojima, de hecho, para casa de, de Eliana, para allá, eh, un piquete. Y estaba Anameli y estaba Michael. Íbamos para allá y de momento veo a Anameli hablando con una, una, una, una señora rubia mayor. Claro, la tipa súper emocionada hablando con Anameli. No sé qué más, andaba con Michael y nos acercamos. No, te miento, a la Meli nos llama. Oye, venga, venga a Michael, no sé qué, vengan para acá, no sé qué más. Cuando nosotros le llamamos, ¿tú sabes con quién estábamos hablando, bro? Con la mamá de Camila Lobón. Ah, no, la no, tipa no, súper emocionada, no. llorando. Ah, no. Sí, empieza como súper emocionada, mi hermano. Imagínate que, como dice, dice, le ella a Michael, Michael, yo estaba loco para hablar contigo. Loca estaba para hablar contigo. No, Michael, imagínate, fue así como, ah, sí, coño, ah, qué bien. Imagínate que la tipa, imagínate que la mamá de Camila Lobón, es la tipa encargada de los balones de oxígeno, de distribuir los balones de oxígeno sí. de los enfermos estos que tienen como casos terminales en las casas y Michael como un mes antes o algo así había hecho una directa con una escasez, con, con, con un enfermo que estaba como en una casa y no había llegado a un balón de oxígeno Más de que la tipa era la encargada de dar de el balón de oxígeno claro. a ese tipo y era una momento que mira los hombros y la tipa lloraba, no. decía, es que nosotros mandamos los balones de oxígeno y los cogen para soldadura, los cogen para esto, los cogen para lo otro es el sistema que está colapsado, y al final nos ponen encontrando lo mismo, porque esa directa que hizo Michael, ah, que ni pinga, que el sistema es una mierda, no sé qué, no sé qué más, ah, que esa tipa que dirige esa cosa es una mierda, es la mamá, mira luego una tipa superpuesta, pero que tiene la incapacidad, y a lo mejor la tipa tiene fe, o tuvo fe en algún momento en un sistema, y ya se, se queda ahí para intentar que, por lo menos, funcione alguna parte de, de la tarea Y la tipa, que a, la tipa dice que iba a donar como un algo, un, un experimento que estaban haciendo, o unas cosas, yo, eso me dejó a mí fuera de sí, que creo que nos ponen a chavos con nosotros mismos. El régimen pone los rostros de, nosotros, de nuestros padres, de nosotros mismos, a lidiar con nosotros mismos y a luchar contra nosotros mismos. Y es como, ¿qué bola? Si ahora mismo hay una partidera, ¿qué bola con ese tarde? Sí, sí, sí. No, yo estaba pensando en eso. Me quedé pensando ahorita en lo que me estabas diciendo, Omar. por ejemplo. él y hey, yo, nos vemos mucho acá, los dos estamos en, en Miami ahora. Y... Y estamos bromeando todo el tiempo. El otro día estábamos, por ejemplo, en una casa y yo estaba en una Mac y ya empezó como una foto a seria decía, título de la foto aquí, la derecha dominando a la izquierda. Y todo el tiempo estamos como bromeando con eso. <risa> eh, porque aparentemente, ¿no? Eh, hay como... Digo, Omar tiene como una ideología que sería como distinta a la mía. Y nosotros estábamos hablando, mira, Omar es una tipa que está puesta con un sentido de la justicia de pinga, una tipa que sale por Denis Solí, que sale porque sale porque está jodido, que entiende muy bien la desigualdad, eh, la violencia estructural, el racismo, el clasismo, todo lo que hay. Yo hablando de por qué yo creo que hay poca gente tan cercana a mí en ese sentido, como como ella, pero como todos nosotros. no Aparentemente, hay unos cosméticos ahí que se, se piensa distinto, y muchas veces desde fuera nos dejamos llevar por esa finta. Pero el sentido de la justicia y de dónde está, de dónde hay que estar, me parece que lo tenemos bastante claro, ¿no? Y, o sea, y cada vez más gente lo tiene más claro, de qué es exactamente lo que nos tiene camino y, que es exactamente, y las diferencias las otras son, son manejables, ¿no? eh, Mano, otra cosa que... Mano, yo tenía... con, eso, con eso, de la derecha, eso de la derecha y la izquierda es súper interesante. Yo creo que nosotros, nosotros, somos animales cívicos, sociales, despedazados. Nosotros, aquí en Cuba no se puede hablar ni de derecha, no, yo no creo que haya cultura en Cuba ni de derecha ni de izquierda. Yo creo que, que hablar de derecha y izquierda es una cultura cívica que, no, que nosotros no tenemos. No tenemos ni siquiera un montón de gente que está fuera de Cuba y que han vivido cinco años, diez años fuera de Cuba. Eso, para mí, ser de derecha o ser de izquierda es una cultura política. Que tú naces con eso y tú defines. Ser de izquierda tiene estos compromisos sociales, cívicos, no sé qué, ser de derecha uh -huh. es esto, lo otro, lo otro. Yo te voy a decir de un amigo mío, y aquí en Cuba no existe, aquí en Cuba estamos eh, con un daño antropológico, con un daño una dictadura que no ha fracturado, y uno pudiera definirse por rasgos intelectuales de, una, de, un, de lo que de lo uno cree como derecho, no cree pero realmente, a nivel de conciencia, animal eh, o incorporando de la cultura, no existe. No tenemos, no tenemos, somos somos primitivos. No, somos en un país que, es, es un país además que tiene secuestrado todos los conceptos ¿no? y donde la realidad está nombrada rebelde. Deformado, no, más que secuestrado, deformado. No existe, no existe concepto. Aquí entonces, no existe entonces, ningún concepto. versus que, dictadura que, versus sobrevivencia. Uh -huh. Sí, bueno, han convertido el significante de revolución en el, en el símbolo de estancamiento, algo que es completamente contradictorio, pero poner el ejemplo más evidente. ¿no? Mano, de los, de los videos que te hicieron, aquí estoy preguntando un poco de cosas, que a lo mejor se quieren saber desde afuera, ¿no? a mí no me interesan particularmente de la gente no te ha escuchado hablar todavía, digamos, black, y eso se estaba esperando por semanas. Eh, de los videos que te hicieron, que salieron, ya tú sabes cuáles son todos los videos que salieron públicamente, o sea, ya lo sabes ya. Está más o menos tanto, Sí, sí, sí, sí, sí. Tanto, sí, sí, sí, como, sí. Yo, yo en un punto dejé de, mirar, dejé de mirar. El único que tú consentiste fue el, el que insiste con el médico. Uh -huh. El único. El único, el, el único que yo tenía que yo, eh, que de hecho, él vino y me lo pidió, bajo con esto que te decía, preocupado Existir. Existir. Por, por, por ser el, el, el, el torturador o ser el como la el malo, ahí, sí, la, cara, la cara del régimen, el verdugo, el, el verdugo, que era la cara del régimen, de hecho, fue el que llegó, sí. ese, yo le dije, ok, brother, vamos a hablar de lo que me pasó aquí, yo no puedo decirte que tú seas ninguna buena persona, en ese momento no podía decirle que era buena ni mala persona, mira, bro yo le lo que pasó aquí, pero aparte de eso era para que la gente supiera cómo yo estaba físicamente en ese momento, los demás sí eran como eh, régimen, Intentando hacerse también los inteligentes, de que ah, te vamos a sacar, a, te vamos a, sacar a, a, a coger sol y con eso, no eh, sabía que me iban a firmar, igual era para que la gente me viera caminando. Pero si tú me ves que me sacan hoy y no me sacan más dentro de 15 días, por alguna razón, la gente inteligente tiene que ah. también pensar de que, de que por qué sacas el video ahora y no mañana y no pasado. Entonces la polémica también, nosotros tenemos que aprender también a, a, a, a descodificar los mensajes que nos da el régimen. Sí, perfectamente. Bueno, tienes mucha experiencia en eso. Mano, mano, me dijiste que te leíste 12 libros. Me dijiste, que, que recuerda que me mencionaste el nuevo este barrio, la fiesta de chivo, eh, marco de eh, chivo. O eh, sea, un arco así de eh, cargado, eh, haciendo, vaya, que... Dime lo que quieras decir. que No tengo no, preguntas más que hacerte que, que, ese, en, general, que ese, en general. Brother, eh, yo nunca he le leído tanto. Yo nunca he le leído tanto realmente. Yo sí creo que, que mi cuerpo... Intelectual y físico necesitaba leer, necesita leer, seguir leyendo. De hecho, me he vuelto un apasionado de la lectura. Me leí un libro en dos días, leí, de hecho me leí el, de hecho ya, ya tenemos una obra ahí en camino ah. que hace una bomba. <risa> sí sí. A ver, me no leí, me bien leí, bien. me leí esto, el 500 páginas, 450 páginas que tenía, que tiene eh, la, la, la fiesta, fiesta de chivo en dos días, en dos noches era como me lo devoraba así, espectacular y entraba en todo ese mundo. Eh, esto del lobo estepario pf, brutal, un libro para mí de referente brutal, brutal, brutal, brutal y de hecho me, me, me enseñó a entender todas estas cosas a cómo, la, sí. cómo, cómo al final somos piezas dentro de un juego que nadie sabe verdaderamente quién es el que está detrás de todo eso y posiblemente sea alguien, que me parece que parezca más inofensivo, sea lo peor eh, nada, gracias a los libros también y ahí donde yo te digo, mira, eh, Frank me trajo cada uno de esos libros gracias al Frank me pasaron fue que pasó el tiempo ese con menos con menos dolor por llamarlo de alguna forma bajo bajo, bajo estar solo un cuarto porque está solo un cuarto con aire comisionado en, la, la con la, la, luz la luz encendida 24 horas ¿eh? con la luz encendida es? 24 horas ¿eh? eso es tortura fula y con un tipo que está vigilando de ahí vigilamos de 24 horas, 24 tú los ojos y un tipo que está mirándote, eso es estructura fula entonces leer dibujar que le traigan hojas, las enfermeras espectaculares me traían hojas, me hablaban así con tremendo cariño, yo me metía con una y cada una, entonces tenía una personalidad diferente, había una que era animalista, había una que era como más así, como más sexy, había otra que era como más hijos, sí, había una que era como más sexy. Entonces cada uno montaba como un discurso claro. diferente y esos claro. los días eran como súper así, espectacular. Y había entonces la mamá de todas las enfermeras que era como la espectacular así. Uf, sí, ¿cómo se llamaba esa? No recuerdo. ¿Cómo se llamaba eso? No recuerdo. No me acuerdo hacer ese amado. Pero imagínate que esa es, me, me, me, me compartía, no sé, los plátanos. Traía un plátano y me picaba el plátano conmigo. Traía fruta y lo compartía conmigo. Y tú te dabas cuenta de que esa gente también estaban impresionada para la seguridad de Estado, que estaba allí. ¿eh? No era tampoco que, que estaban frescos, ni, que, ni deambulaban tampoco. Ni claro. podían entrar cada cinco minutos donde yo estaba. No podían hacer ¿Siempre? mucha media, no podían hablar mucho conmigo. Siempre había un tipo de la seguridad, adentro, ¿no? la seguridad adentro, ¿no? Tres tipos. Cada las seis de la mañana los cambiaban. Tres tipos. Hermano, mano. Eh, me enseñaste a ver los dibujos que están espectaculares. También vamos a publicar pronto. Yo voy a escribir algo sobre eso. Y vamos a sacarlos. Los no dibujos son, son espectaculares realmente. El concepto y yo, yo, yo la ejecución, la técnica, no, ya, ya eso no lo sé. Pero, pero me, me decían muchas cosas. Mi hermano, eh, cuéntame, ¿cómo pudiste dibujar, ¿cómo pudiste dibujar? uno? me hiciste un cuento de alguien que te cambió un bolígrafo porque te vio que te estaba fallando uno y el miedo que tenía de que lo pintaran, que no te lo pintaran finalmente, todo eso, todo lo que creaste, ese mundo que creaste ahí, porque cuando yo vi los dibujos, vi casi como una capa artística, como alguien metido ya en su mundo dentro de esa jaula, dentro de esta cárcel, dentro de este salón, un ¿no? Ya vi como alguien que ahí eh, eh, estaba creando su coraza, su coraza de sensibilidad espiritual. Mano, eh, primero que todo los dibujos eh, nacen como yo, a, a raíz del tratamiento de los médicos y eso, y ver como esa energía que estaba fluyendo, yo he decidido hacerle como unos, uno, unos regalos a los médicos y a las enfermeras. Eran unos dibujos míos. O sea, la historia esta, de que está regalando una obra de arte que puede costar un dinero en un momento determinado, bueno, toda la historia esta del de, artista y su mito. Sí. Eh, y yo, y yo, y yo hago estos dibujos, y después ya me quedo como conectado. Ya tenía mi ánimo como mucho mejor arriba. Eh, me acordaba de, de frases o imágenes de Camila Lobón, de Coco Fusco, del de, de papá de Lugo Escobar, Reynaldo Escobar. Eh, tú, tú ya misma, como mira, hay que ir dibujando, hay que ir pinchando, y todo eso me, me, me, me venía como a la mente. Y es donde eh, sigo dibujando y me, me enredo en, en, en todo el espacio este de dibujo. Y el cuento de foro del eh, una vez más, abre como el diapasón, este súper confuso, súper raro, súper distante del ser humano. Y es de esas experiencias que uno entra dentro de, una vez más, lo barrio, este que, uno, que uno entra y uno no es capaz de, y uno, y uno es capaz como de la realidad, una realidad que el régimen compacta de nuevo entre odio, un extremo y el otro. Y que no, es una realidad compacta, como el cubismo de Picasso, con tantos fragmentos y tantas y tanta quiñas como puede tener la realidad cubana. Pero es nada, un seguroso, los que estaba ahí, un tipo con un rostro amable, ¿verdad? Ah, un pues seguroso. No me me ve, pasa, sí, uno de los que estaba ahí, eh, me ve con un bolígrafo, en el momento yo con el bolígrafo ya estaba haciendo trabajo porque apenas tenía tinta, él se da cuenta de eso, y me da, su bolí, me da el bolígrafo que le habían dado a ellos para trabajar ahí, para apuntar, todos los sí. detalles que yo, si yo orinaba, si yo iba al baño, todo lo que yo hacía, yo, yo lo apuntaba en una hoja. Tipo, se da cuenta nadie lo está mirando, me da bolita me dice, coge es este, ah, de todas formas después este me darán otro, a ver como yo, como un gesto de que quiero que tú dibujes. Y después, como los 3 o 4 días, cuando él regresa, lo vuelven a poner, yo... Yo... Él me ve dibujando y el tipo, la cara de felicidad de, ver, de seguir verme dibujando, bro, ese placer de, de ver, sin saber, sin ver lo que yo estaba dibujando ni mucho menos, ese placer bro, fue espectacular. De hecho, hay una experiencia con una de las enfermeras esta, la, la mamá de las enfermeras, que la curiosidad dice, ah, pues ya, para ver tus dibujos y había otra enfermera al lado y empieza a ver mis dibujos, En vez, vez de ver la, los dibujos, se queda como en shock cuando ve que hay, muy, hay unos dibujos que son como unos enfermeros y unas cosas, la al lado le dice, eh, ah, no soy yo y dice, no, no, nos tiene que dibujar como nosotros somos como dicen, a se habían dado que eran cámaras que estaban vigilando, diciendo, nosotros no somos cámaras que estamos vigilando nada, entonces, una vez más todo ese ejercicio es polémico, pero es un seguroso que te da un bolígrafo, uno que sí es fula, que te mira con a mala cara que entonces te quiere, tiene, quiere tener la puerta del cuarto abierta, 24, 24, seguroso, que te generan un poco más intimidad y te cerra un poco más la puerta. Y tú te das cuenta que son como fracturas dentro del mamma violento, asqueroso de un régimen totalitario, que es esa fractura del humano que puede tener un poco de respeto dentro de... Por ejemplo, hay un momento donde cuando, cuando se anuncia que mi abuela muere, hay un seguroso que me dice, coño, lo siento, lo tu huevón, nosotros también somos humanos. Y yo le digo, coño, yo sé que ustedes son humanos. Porque una vez más, a esa contradicción, ¿para quién estamos construyendo Cuba? Para los hijos de esos doctores que, que, que cuando tú mientas, o van, a, van a decirte, coño, eres un mentiroso. Yo no quiero que tú me representes a mí en ningún lado porque tú eres un mentiroso. Claro. Eh, o eso es seguro también, que también en la otra, cuando, cuando haya democracia en Cuba, ¿habrá seguridad del Estado? ¿Habrá policía? ¿Habrá médico, ¿Habrá todo eso? Que, porque al final que bola con, no, todo el mundo está abajo de la dictadura, y ese es el gran discurso que mantiene a la dictadura ahí. En la medida que nosotros articulemos nuestro pensamiento, sí, ¿qué de vuelta, pasaría de vuelta, después? En de de mapa, cuando nosotros cada uno solo articulemos en nuestra cabeza el mapa de qué va a pasar después, la dictadura se acabó. Porque ese mapa que qué va a pasar después es lo que nosotros le vamos a brindar a la sociedad. La sociedad va a tener dos opciones: la dictadura o lo que nosotros seamos capaces de construirle. Para la sociedad, lo que escucha es la dictadura que le da apoyo a la libreta y la libertad de vieja esa el salario que no le alcanza a nada, pero eso es un mapa. Nosotros tenemos que construirle el mapa a ellos y es un mapa, ojo, que el régimen nos intenta borrar de vez en cuando. Como estamos más o menos construyendo un mapa, nos meten un paso. Por ejemplo, nosotros estábamos con los diálogos nacionales, diálogo nacional, y vino el régimen y me rompió la sobra. Ahí Luis Manotro Alcántara fue a esa historia y el diálogo nacional bajó el perfil. Y el diálogo nacional, que es un proyecto súper espectacular, que simplemente escuchando a nosotros, ahora mismo tiene un perfil súper bajo que vamos a retomar. Sí. Entonces ahora mismo metió preso a Mike, metió preso a Esteban. Nosotros de, no, nuestro compromiso con nuestros hermanos nos vuelca a luchar por ellos y, y, y, no, y nos aleja un poco o nos hace perder un poco la energía sobre temas de construir ciudadanía, de construir sociedad civil. de que, el que, le que, para, digo, para... que le interesa mantenernos en el lugar en que parece que nosotros no somos capaces de proponer nada. Así, ¿Así mismo estamos. No, está? Sí. no sí es, no, en, en, es, es, es en, en el lugar de sobrevivir y no de proponer. Exacto. En sobrevivir la resistencia de que tú me das y yo tengo que resistir al golpe y es el ciclo de la violencia. Tú me no das y yo, yo, lloro. Tú me das, es yo exacta, lloro. Es exactamente o, el lugar en el, que vive, en el que vive, la sociedad cubana, en el lugar de la supervivencia. Nadie juega, pues no hay. Se vive, se vive a corto plazo, y so, ¿no? Y solo, y solo ellos dan la opción de, de sobrevivir. Ellos son los que están en el pollo, como decía Mauri Pacheco. Sí, ellos son los que, pero uh -huh. por lo menos están el pollo, por lo menos te dan un poco ahí de, de arroz, frijol una vez al año y una caja de cierre. ¿Qué le damos nosotros? Claro. Ellos? Porque, estamos, porque el régimen nos mantiene ahí, en ese espacio... De, de, de dualidad, en ese espacio de, de, de no tener, de, de no poderle brindar nada al, al otro. Y ante no poderle brindar nada al otro, ¿qué te espera? ¿Qué te espera? ¿Que una madre, que una madre familia va a sacrificar el salario porque tú, porque tú eres un disidente que famoso, lo bonito que, que deja ta uso? Esos son los frijoles de sus hijos. O la estabilidad mental. ¿Para qué decir más allá de los frijoles? Estabilidad mental de no tener un seguro dentro. porque todo el mundo sabe en Cuba aquí desaparecen que te meten una pile de y demás. Porque sí. eso no es, que, no es que no pasa, no es que está injustificado, es que sí te meten una pile de pasos. Sí, sí, sí. Mano y tu sobra. O sea, las sobra que se robaron. O sea, la sobra que, la sobra que se robaron. Bro, el, ¿Qué Te eh, dijeron, o sea, te eh, dijeron que nadie iban a... Lo, lo, lo que dijeron ellos, yo sé que eso final, preguntarte a ti o poner sobre ti el, el destino de esas obras es darte ya una responsabilidad eh, no te estás jugando nada, eso no depende de ti, eso, eso está en manos de quienes claro. lo robaron con ellos, pero ¿qué fue lo que ellos dijeron? Mano, eh, por ejemplo, alguien me preguntó ahorita, que yo, eh, ahí en Cuba, alguien no, Camila me, me entrevistó, Camila, la, la de Cubanet, me decía, ven acá que tú has levantado tu huelga y no te han devuelto tus obras, es, es un fracaso. Yo le dije, no, primero que todo, no lo veo como un fracaso. ¿Por qué no lo veo como un fracaso? Porque todo lo que pasa en un régimen totalitario, es, so, bro, ellos tienen el poder. ¿No me escuchas? Ahí? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. escuchando mucho. Eh, ellos tienen el poder de nuestro cuerpo, ellos pueden, ellos pueden, ellos pueden eh, meternos presos, ellos pueden, eh, todo lo pueden hacer. ellos. Por lo tanto, lo más, eh, nosotros estamos sobreviviendo y nosotros estamos resistiendo y nosotros estamos simplemente siguiendo vivir. Y que ellos, en un momento determinado, eh, no quisieran que yo muriera, que tuvieron que meterme en un hospital, eh, que yo no esté preso ahora mismo, más allá de que Michael Esteban se si lo esté y nosotros hermanos se si lo estén que el mundo entero vea que ellos son capaces de romper una obra de arte, ellos que son supuestamente el valor de la izquierda, y todo eso para, para mí es una gran victoria, porque yo salí una semana, en esa semana nadie habló de las obras nadie habló de nada, eh, ah, cuatro pinturitas viejas ahí nomás que el régimen rompió, ahí si aquí el régimen hace cosas peores entonces cuando tú te quedas y tú dices, brother, pero para mí mi arte, y el arte es, es, es como un sentido superior, como para una persona que, que tenga amor por los animales un perrito en la calle es eh, la, la, eh, lo, lo más importante, entonces esas historias minúsculas que, que es lo, lo que somos nosotros mi familia la gente que le importa a lo mejor no sé la santería lo otro que le importa todas esas historias que el régimen es capaz de, de, de, de subvalorar y creer que lo más importante es la dicta el Fidel castro y esa historia no somos jugadores al lado de ellos que yo salga a reclamar mi derecho y que la gente vea eso, eso eso es una victoria y que ellos no permitan que uno se muera como tú decías ellos, ellos no son tan guapos ¿no? cuando no permiten que uno se muera entonces no, para eso para mí es una victoria las obras, ellos me dijeron que le iban a volver. Vamos a ver. Yo no tengo mucha fe de que me vuelvan las obras. Lo, lo que pasa es que el mundo entero va a darse cuenta de que ellos son capaces de, de, de romperle el arte, de no, de no ceder porque son machos patriarcales, eso súper duro. Eh, abusadores. Lo que pasa es, es que no ellos, creen, ellos creen que se están... Que lo, que pasa, lo bueno es que ellos creen que se están jugando la victoria en un lugar donde no se la están, están jugando. Así mismo. Ellos creen, ellos Ahí, ahí eso no, ¿tú, no tuviste, que tuviste, pierde, como yo lo veo, no solo, no solo en el terreno de que ellos son capaces de entrar y destruir la obra de un artista, de invadir su espacio privado y, y a ganarlo, sino también de algo tan sagrado dentro de la retórica oficial como el sistema de salud, cada que da después, mismo. Como un rostro cancelario. Eh, y ya hay que han quedado los vínculos y se vean los tentáculos de, de la seguridad del Estado y la policía política metido en todo, incluso metido en ese lugar, que es un lugar de, de, que, que, que es casi un templo del hombre, ¿no? un templo del cuerpo, donde hay que cuidarlo, donde hay que, que eh, se ha convertido en un centro de. En algún, en algún grado de tortura, como tú lo estás diciendo. No, en ¿al algún grado no, de tortura, eso no, fíjate eso, que, que está ahí no obligado. Que, no, no, ¿sabes? Porque cuando usamos esto, y, y, y más dentro del escenario cubano, la tortura suele estar ligada, uno solo está pensando en el latinoamericano también, que le sacan la suya, que esto, que hay, que hay tortura, ¿no? pero, pero que, que especifiquemos, ¿no? Como que es eh, no sé, yo creo que a mí no, no se me queda así como nada. Mano, eso, yo creo que, yo creo, que, yo creo, primero, yo, creo eso. yo creo primero que todo, eso es un ejercicio. Nosotros estamos construyendo un país. Y algo importante, algo super, sumamente importante que yo vi en este, en, este, en este proceso es que ese policía que está ahí, que ese seguroso que estaba ahí vigilándome constantemente, lo que estaba trabajando. Nosotros estamos trabajando desde la emoción. Ellos están trabajando, de hecho cuando tú ves un seguroso eso que te quiere convencer de algo, están trabajando ya, no están convencidos ideológicamente de nada, porque los segurosos de ahí tenían que salir después a hacer una cola en MLC para que su abuela o su mamá pudiera tener una cajita para el televisor y sacaron dinero y, y compraron su puesto de zapato también con hacer la misma cola con toda la historia cuando ellos saben ya que también que Dioscanet está por ejemplo hubo como hace como dos meses cuando hace como hace como un mes cuando yo estaba con el tema este de, de saliendo y que ellos me iban y me iban hubo un, un seguroso que quiso hablar conmigo ah, Hablamos, no sé qué más y yo le decía mi hermano es que usted está defendiendo el Mercedes Benz que, que, que tiene Sando Castro me dice no pero ese Mercedes Benz no no es tan nuevo nada no es tan contemporáneo y ese Mercedes Benz se lo prestaron. Dios, ¿En serio tú estás defendiendo eso? Te das cuenta que, que, que, tienen, que tienen vacíos. Y que cada día ellos creen menos en eso. Y nosotros cada día somos más emocional. Estamos cada día luchando más por nuestras emociones. Toda la familia que fueron al hospital, que le dieron cuatro palos, que, que no lo dejaron entrar, que se marcaron. Los amigos obispos estaban ahí por la emoción. No estaban ahí, como ellos dicen, por mercenarismo, ni por pagado, ni por ningún invento de eso, porque nadie está dispuesto a que, a que le den cuatro palos por, por, por el dinero que sea. Y ellos sí están trabajando por un salario. Y no, y no es el salario de mercenarismo, sino porque es un trabajo. Ellos lo ven como un trabajo. Nosotros lo vemos como un compromiso ético, moral, familiar y desde el amor. Y eso hace que sea lapidario la lucha que estamos llevando mi hermano Sí, sí, totalmente. Nosotros elegimos. Creo que Estoy no, no tenemos la posibilidad de elegir. La mamá aquí ¿Ah, sí? Gracias. Coño, coño yo no la madre? conozco, pero uf, mi respeto para esa mujer. Qué linda. ¿La ves ahí? Sí, cómo no, cómo no. Tú, tú estás craquelado, tú sí estás craquelado. Tengo una mujer, ¿no? Sí, sí. Carlos Manuel Alvarez, ¿todos? Nada, después tarde. Bueno, son... hermano, nada. Espérate que conozca a su hija, ahí le conozco a su, hija? a su hija. Ahora mismo está en Miami, no vive en Miami, pero estamos no, no en Miami. No, no vive en Miami. Mi hermano, bien. nada. Yo lo que creo es que esto lo que tiene que servirnos de nosotros de, de, de poder construir. En eh, mapa de que queremos, en mapa dentro de nuestras cabezas, y todo eso va abriendo, va, va, va oxigenando el cerebro y va abriendo la, la brecha de la libertad de Cuba. Te lo digo así de corazón: va abriendo eso, oxigenar y ver todo el diapasón como un juego de ajedrez. Así eh, no sé, tuviste gambito de dama, en esta, la serie esa donde la tipa veía en el techo sí. las, los movimientos. Sí, sí, así, todo esto, hablarlo así desde la fresca, de que fue lo que me pasó a mí, qué es lo que te pasa a ti, mi solidaridad contigo, sí. tú conmigo. Yo, Esteban, por Michael, por, lo, por la gente de obispo, por el gato, Cuba, todo eso, te oxigena el cerebro. Ana Meli Ramos ahora diciéndome que vamos a luchar por, por, lo, por un Estado de Derecho, por un Estado de Derecho que nos proteja, ¿verdad? que no sea eternamente la grande resistencia de sacar a uno un amigo preso. No, no, no. Que, sí. que tengan que haber una vigilancia sobre el Estado de Derecho, que el régimen no pueda todos los días meter preso a quienes salgan de, de, de su entraña, impunemente. No. Tenemos que hacer creativamente. Tenemos, nosotros tenemos la capacidad. La, los inteligentes están de nuestra parte. Yo no conozco a un inteligente que esté de parte de él. Sí, no yo tampoco. Ni los, in los inteligentes y los buenos. Y los lo creativos y, lo bueno y, lo <ríe> ¿sí? y los buenos. Exactamente. los creativos, ¿no? ¿verdad? Los conocemos y los que no conocemos. Uh -huh. Así mismo. Y los, que no, y los que no saben todavía que van a estar del lado de nosotros. <ríe> Así mismo es. Mano, eh, nada, yo estoy feliz, seguro la gente va a estar muy feliz igual de, ya, de, ver, de ver al mismo Luis Manuel, que todo el mundo tenía miedo en algún momento de qué carajo estaba pasando. Y a eso, yo no creo que sea el mismo Luis Manuel, yo creo que Luis Manuel todavía más, más exquisito. Bueno, tú sabes que te quiero mucho, porque no, estás filtrado ahí por el criño, pero, pero Luis Manuel sí. que ya está pensando, me parece que muy... Yo, o sea, yo no lo estoy jugando si muy bien o no, pero me parece que está pensando de manera muy esta cosa si, se acabe, si completa, se acabe, es que está tranquilo, la experiencia que acaba de tener, ¿no? Que es una experiencia que, que, a lo que sí hablábamos ayer, que es muy importante, quiero decir aquí antes, de que el que relato se está, está por construir, que toda esta, esta experiencia que pasa está en manos de nosotros, construirla, eh, trabajar sobre esos hechos, ¿no? Y como tú dices, nosotros tenemos uh -huh. toda la capacidad para eso continúa la narración, continua la narración para pa, pa, pa romper toda la estructura del régimen, toda, total. Y tenemos la capacidad, lo estamos haciendo. ¿O pierdes? Sí, seguro. Yo lo sé. Yo lo sé. Te quiero pagar, mucho. Semana. Dale, te mando dale, un beso. Dale. Te quiero mucho. Dale, se se te quiere muchísimo, muchísimo. Nos igual. hablamos ahorita. Chao, Chao. Dale, un abrazo